mis amigos estamos de vuelta con ustedes eh, dicen que lo prometido es deuda sí. cuando nos íbamos hablé de un dirigente político joven dirigente político abogado y funcionario del gobierno nacional se trata de Jorge Peña eh, tú estás todavía, Jorge, como eh, secretario general del PRD. Aquí. Presidente del partido. Presidente del San partido. Francisco del Partido de Revolucionario Sino. Dominicano. Buenos días, Jorge. Buenos días. Placer buenos días Jorge. Tener Jorge. Un placer. Un placer. Un placer compartir con ustedes. Jorge, interactuar. ¿En qué está el PRD? O sea, como fuerza <ríe> David, política ¿no? que fue en un momento. No quiero bueno, usar un término. ¿cómo así? que ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque ha perdido fuerza. Ya no es lo mismo eh, que era. El PRD es un, uno de los partidos políticos el, el, el más viejo del sistema y si te da un poco de razón si lo comparas con la principalía electoral que durante mucho tiempo tuvo el PRD en esta ocasión estamos eh, recuperándonos de una crisis que después de, del 2012 eh, estuvo el partido y estamos hacia el logro de esa principalía electoral nuevamente ¿en qué estamos ahora? estamos en el proceso interno ...para la escogencia de los candidatos que habrán de participar en las elecciones de 2020. Nosotros no fuimos a primaria, nosotros optamos por otras modal de las modalidades que establece la ley... ...y el próximo 26, el próximo sábado y el 27 se desarrollarán las actividades. El 27, sábado te y domingo. El 27 tendremos convención nacional de dirigentes en cada uno de los 158 municipios del país donde ya se produjo las inscripciones de los aspirantes, ya hay precandidatos que están haciendo sus eh, su campaña, su promoción, para que los dirigentes voten por ellos y los escojan como candidatos a las diferentes posiciones que se estarán terciando en las próximas elecciones. ¿Está aspirando? No, personalmente he asumido la responsabilidad de la presidencia del partido en San Francisco de Macorís y pretendemos eh, acompañar a los compañeros que resulten ser candidatos y obtener los mejores resultados en febrero y en mayo. Y Miguel Vargas, ¿es vitalicio como presidente o habrá alguien más que, que, que irá a esa contienda interna? No, porque en este caso no, no es vale elecciones. no es la ah, ya, ya. Eh, los procesos internos para la escogencia de dirigentes, sino para la escogencia de candidatos a los puestos de elección popular de febrero y mayo de 2020. Ya más adelante, en el 2022, me parece habrán procesos internos para el cambio de cuadros dirigenciales. Ya lo hicimos recientemente. Pero ahora la coyuntura, el proceso que desarrolla el partido es precisamente ese. Hay una, una situación en el país que para nadie le es ajeno, el, el escenario electoral acaba de dar un giro importante hey. y para ninguno de los partidos en, en el ambiente esto puede ser ajeno la renuncia de del presidente del PLD ayer de su de su partido pues el partido de la presidencia sí. de ambas cosas ¿no? Correctamente, sí. eso impacta el escenario impacta no solo PRD del PRD, sino de, de, de las proyecciones propias de, del 2020. Jorge, ¿cómo impacta en el PRD la renuncia de Lionel? ¿Cómo tú lo ves? No, no creo que impacte negativamente. Si tiene algún impacto, sería positivo porque eh, lo que sí. tiene el Partido Revolucionario Dominicano es muchos espacios para acoger a aquellos que no se sientan bien en, en, en el lugar donde están haciendo política, e incluso hemos sido receptores de mucho liderazgo de, de, de la sociedad civil que han estado incorporándose en el PRD. El PRD está con las puertas abiertas, está en un, en un proceso de acogida de, de liderazgo, de nuevo liderazgo, que vean en el PRD un espacio de participación política para canalizar sus aspiraciones y para crecer políticamente. El PRD no deja de ser una escuela de formación política durante todos los 80 años que tiene de existencia. De ahí han surgido los principales cuadros de, de, de, que han gravitado en la política nacional y el PRD no deja de ser eso. No Hay una mística que tiene que ver precisamente con esas posibilidades, y eso es un atractivo del PRD. No lo impacta porque los acuerdos de Miguel Vargas es con el danilismo, la salida de Leonel bueno, Fernández. Bueno, es que nosotros estamos ahora siendo parte de una alianza con el gobierno que se hizo para las elecciones del 2016. En el escenario que estamos planteando es hacia las elecciones de 2020, y hacia esas elecciones el Partido Revolucionario Dominicano todavía no ha decidido sobre el proceso de alianza que va a estar desarrollando. Jorge, Que pudiera ser eh, un, un proceso de alianza o pudiera decidir, eh, entendiendo que tiene un espacio de, para ir solo y también eh, presentar boletas y propuestas como Partido Revolucionario Dominicano. Entonces todo eso está sobre la mesa, está en un proceso, vamos a decir, de, de un laboratorio estratégico. En eso están todos los partidos políticos. Y, y a partir de lo que ocurrió ayer más, ahora mismo se pone a prueba incluso hasta del propio presidente de la República a quien se le ha de reconocer su gran capacidad de ser un gran estratega, eh, hasta donde eh, esa capacidad reconocida al presidente de la República como gran estratega, eh, para, habiéndose convertido en el único líder del partido de gobierno, ahora cómo, ¿cómo supera esa situación a los fines de que ese partido se pueda mantener en el poder? Pregunta, Pero en eso tanto, todos sí, los demás partidos... La pregunta, ¿tú piensas que montar una selección cuestionada forma parte de la de la artes que te hacen un buen estratega? ¿Tú piensas que hacer que uno de los principales activos de tu partido tenga que abandonarlo, empujarlo prácticamente, te hace ser un buen estratega. Tú piensas que tener el monopolio de la justicia y de todos los estamentos del Estado te hace ser un buen estratega en una sociedad democrática que se rige por una constitución. ¿Cuáles son las condiciones que hacen de Danilo Medina un buen estratega? Su, su historial no pero, no no pero historial no yo, me diga cosas yo, atrás yo, dime cosas creo, concreta, yo creo que es que que yo creo es que lo que lo yo creo que en el escenario político de los últimos 20 años hay que reconocer pero dime las cosas que, que Danilo que lo Medina ha estratega. sido un gran estratega pero ahora dime cosas concretas por yo, favor a mí no me interesa resaltar esa parte a, yo lo que estoy diciendo en ocasión de la realidad que hay hoy que se pone a prueba como decía yo que era las primarias para el PLD una prueba de fuego por, por lo aguerrida que fue, y mira ya cómo hay consecuencias. Pero, obviamente, todos los dirigentes de alto nivel de cada partido político que está presto a ir a las próximas elecciones, tiene que estar hoy sentado desarrollando estrategias en función de la nueva realidad Jorge. que impone el momento político, sí, eh, y es eh, a lo que okay, me quise, refiero. Quisiera hacer la pregunta a Jorge. ¿Candidato presidencial del PRD? ¿Ustedes van a asumir a Gonzalo Castillo o tienen algún otro candidato el de PRD ustedes? El PRD tiene reservada la candidatura presidencial y vicepresidencial. ¿Miguel Vargas y quién? No, no, no, no, no, no, no tiene nombre. Sí, la, tiene la, reservada ahí, ¿no? y, tenemos, y tenemos hasta el día 3 del mes de diciembre no. uh -huh. para eh, inscribir alianzas. O sea, pactos y alianzas. Mientras tanto, se está desarrollando un proceso de conversaciones, de interacción, analizando el escenario para ver en qué situación, con qué nivel de participación es que vamos a estar en el próximo proceso electoral. Jorge, eh, Miguel Vargas decía eh, cuando estaban los procesos eh, o el interés de reforma de la Constitución, que ellos, que ellos apoyarían o que ustedes apoyarían a Danilo Medina. Entonces, ¿este discurso de él, de ese momento, se cae porque ustedes han, eh, están tanteando o están en busca de participar en las elecciones de manera...? Nada eh. se descarta, nada, en lo absoluto. Todo está sobre la mesa, incluyendo la posibilidad de renovar una alianza con el PLD. Y la posibilidad de, de, de ir aliados en en el en, en mayo ¿Qué y, opinión te merece? y de ir solos en febrero o, que... de, o de establecer alianzas estratégicas en, en febrero. Eh, ¿Tienen candidatos acá? Está San en el proceso Francisco. de escogencia. La candidatura alcalde está reservada. Y la de senador, la de los eh, regidores y, y, diputados. Y, y diputados está en proceso Jorge, de escogen. ¿qué de opinión elección? te merece a ti, a Jorge? Eh, la situación de que el PRD, de, de ser un partido de oposición mayoritario, esté en el punto, o esté sumergido, se haya convertido en un partido que está aliado a otro, que busca crear alianzas y, y que ya, no sé si sería el término y no quiero decir, faltarte respeto con esto, se ha convertido en una intelequia, en una cosa que no es nada. Eh, siendo lo que fue, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es tu sentir? ¿Cuál es tu parecer sobre esto? Porque escucharte que las alianzas, que vamos a ver qué pasa, como que un poco... Si te menos, das cuenta, todo. si te das cuenta, todos los partidos políticos que han tenido principalía electoral en, en los últimos 40 años en el país, han tenido situaciones, han sufrido crisis, divisiones, eh, se han fraccionado, y te puedo hablar de los tres principales, el PRD, no lo el lo reformista, percibo. y ahora recientemente con el, el PLD, PLD, que se descartaba hace poco esa posibilidad. Entonces, el PRD ha pasado por esa, y es incluso el partido que tiene más experiencia en sufrir esas situaciones y en, re, y en reponerse. Entonces, nosotros estamos en un proceso de reposición, de recomposición del Partido eh, Revolucionario Dominicano. Lo que pasa es que para la participación en un proceso electoral... Los partidos políticos tienen que diseñar muy bien cuál es la propuesta que le van a hacer al pueblo y en qué condiciones van a participar. Y para nadie es un secreto que por dos ingredientes principales, para las elecciones de, de, de, de febrero y mayo de 2020, es, es un proceso especial. Primero porque estamos en la aplicación de dos nuevas leyes que le, le ponen toques especiales, ingredientes especiales a ese proceso electoral. Incluyendo aquellos que hasta un vocal de un distrito municipal tiene que buscarse sus propios votos. Sí. Y eso no deja de ser un elemento importante para hablar de los senadores, diputados, regidores, alcaldes. Pero también el escenario que acaba de explotar también. ¿Mm? Entonces, ahora mismo, yo te pudiera decir que nadie, absolutamente nadie, puede asegurar en qué canasta están los huevos del triunfo electoral electoral para el próximo febrero y, y, y mayo. ¿Qué pasa con el Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, tiene que diseñar todo un proceso de participación que nos permita los mejores resultados. Nosotros necesitamos resultados en dos vertientes. Lograr posicionamiento electoral más allá del que obtuvimos en el 2016 porque ese proceso de crecimiento es el que queremos ir experimentando por un lado y el otro lograr el triunfo electoral de a quienes postulemos a los diferentes cargos, ya sea en alianza o ya sea de manera particular. Como eso está indefinido, no te puedo asegurar ahora mismo de qué se trata. Van aliados, no te puedo asegurar. Vamos solos, no te puedo asegurar. Eso está en un laboratorio y todavía claro. tenemos plazo para decidir. Entonces, en esas condiciones está el Partido Revolucionario Dominicano y tiene un liderazgo local en los diferentes pueblos del país donde se está diseñando su participación. Eh, en, en los diferentes cargos que han de ser elegidos en febrero y mayo. Entonces, nuestro partido ahora mismo es, como ya se está promoviendo, una fuerza política complementaria que está llamada a ser incluso la que pudiera decidir un triunfo electoral. ¿En ese nivel ah, está el PRD? Sí, sí, perfectamente. Yo no te puedo decir que el PRD está en condiciones para encabezar una alianza política con Principalía electoral, como lo pudimos haber hecho en otra ocasión. Porque para eso tendría que estar siendo el, eh, o, o la cabeza del oficialismo o la cabeza de la oposición. Y no, no lo es. es. Entonces nosotros tenemos que partir de nuestra realidad. Estamos en un proceso de recuperación que va muy bien. Nosotros hoy estamos... Eh, triple mejor que como participamos en el año 2016, pero necesitamos estar mucho mejor para convertirnos en una en una en en un partido político de principalía electoral. Jorge, Miguel Vargas manifestó que en el caso de que dentro del PLD, Leonel Fernández hubiese sido el candidato, él no iba a aliarse con, con el PLD si era Leonel Fernández. ¿Significa esto que el PRD no se aliaría a la Fuerza del Pueblo, que es el partido ahora de, de Leonel Fernández? Por... Las circunstancias que se han ido dando en todos estos eh, meses y algunas posiciones que se han estado eh, fijando, eh, se pudiera descartar esa posibilidad. Sin embargo, sin embargo yo aprendí en los últimos cinco años, he aprendido en política, que nada se puede descartar, sí. absolutamente sí, nada. Política, Como yo... cualquiera pudo haber descartado hace cuatro o cinco meses que hubieran Leonel conversaciones Fernández. entre Luis Abinader y Leonel Fernández, y es lo que parece que ahora en el escenario. Exactamente. Como yo nunca pensé que en algún momento de mi vida política iba a poder coincidir con el Partido de la Liberación Dominicana siendo dirigente del PRD en una alianza política, como jamás pensamos que con el reformista en ocasión de la Alianza Rosada en el 2006 iba a ocurrir una alianza donde estuviéramos ligados reformistas y PRDistas como jamás pensaron los peledeístas en el 1996 ir en un frente patriótico en el cual Leonel Fernández resultó ser presidente de la República. Entonces, ya no se puede descartar nada, porque precisamente lo de las alianzas es una modalidad eh, loable, eh, posible, y es lo que está imperando, principalmente en América Latina, lo que llevan son coaliciones, alianzas, con propuestas electorales que le llevan al pueblo, y ellas ganan o pierden, pero nadie va exclusivamente solo a un proceso electoral. Bueno, señores, agradecemos infinitamente la presencia de nuestro querido amigo eh, Jorge, que ha estado con nosotros, dirigente, presidente del Partido Revolucionario Dominicano y, PRD. Y vamos a ver cuál es el aporte del ¿verdad? PRD en las próximas elecciones, tanto de febrero Así es. Como, de, como de mayo. de sí, nosotros la vamos presidencia con candidatos, sea es, en alianza o solo, vamos con candidatos. Y pretendemos presentarle al pueblo, al pueblo lo mejor que, que pudiéramos presentarle y pretendemos tener buenos resultados y vamos a trabajar para eso. Hay una maquinaria. ¿Cuánto aspiraría en a nivel San Francisco presidencial, de Macorís hay una maquinaria el... del PRD que ha de ser reconocida. Jorge, ¿cuánto aspiraría a aportar en porcentajes eh, a nivel presidencial el Prd? Un 5, no, no, no. un 10, un 15, cuánto. Es, es muy aventurero, un bueno, tres, hoy, un hoy es muy aventurero un hablar tres, de un Carolina está dando un 3, sí. un 2. No, pregunto Esa es su opinión claro, y se la respeto exacto. ¿verdad? Sí. Pero nosotros hoy Hoy eh, es difícil Alguien proyectar qué, qué tú vas a lograr cua, cua, qué, sí. qué tú proyectas para lo que vaya a ocurrir es Pudiera ser que en 15, 20 días Empiece a, a ver un poquito más claro El escenario, pero mientras tanto En esta semana y en estos días Está Turbio y es muy aventurero Alguien que pueda proyectar lo que vaya a ocurrir Nadie se puede atribuir eh, eh, un triunfo en tal o cual dimensión, ni un fracaso tampoco. Así es, Porque es una baraja que se está sí, es. desarrollando está que, muy, dependiendo muy de cómo se coloquen las fichas, Será es el como pudieran ¿verdad? venir los resultados. Sí. Bueno, gracias a Jorge Peña, presidente del PRD. Presidente, te preguntaba provincial. ¿Es, es provincial? Presidente municipal, municipal y secretario general de la provincia. Ok, perfecto. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Le agradecemos infinitamente Gracias. la presencia la y el hecho de que, bueno. De mañana.